Segundo Rosero. Segundo Rosero nació el 31 de julio de 1961 en Pinampiro, crecero del cantón de su mismo nombre, Inbahura, una provincia con una prestigiosa tradición musical. Los inicios musicales de Segundo Rosero están al escuchar a Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas y a otros prestigiosos intérpretes ecuatorianos. Siempre tuvo admiración por el pasillo, está lleno de melancolía el artista Inbabureño se confiesa y dice también el bolero me inspira para su interpretación así como la alegre música conocida como la bomba del chota segundo Rosero ama su música está al tanto de los ritos y tradiciones de su provincia que es dueña de una cultura musical prodigiosa como los violines interpretados por los nativos de las fiestas de San Juan los tambores que tienen sus raíces y reminiscencias africanas y que son ejecutados por músicos imbabureños, especialmente kotakachi, en donde en cada casa hay una guitarra. Una anécdota digna de ser comentada es aquella que refiere al artista Segundo Rosero. A pocas cuadras de la clínica en donde moría su ídolo de la música llamado Julio Jaramillo, yo grababa mi primer disco con el acompañamiento musical de Rosalino Quintero, y nacida a la vida artística sin saber todavía que el pueblo me iba a aceptar también como su ídolo. Los mayores éxitos del segundo reserva han sido los temas rocoleros que han sido subestimados programantes de la buena música. A pesar de todas las críticas, el cantante Inbabureño ha roto esquema al llenar escenarios. Es ídolo popular en pueblos y ciudades, es un artista preferido en bares y cantinas de estrato social popular en casas, comercio y fábricas y medios de transporte, es escuchado con discreción. Segundo Rosero ha realizado varias giras musicales a varios países latinoamericanos, especialmente al, al Perú, Estados Unidos y Europa. Con gran aceptación del público, especialmente migrante. Con su producción discográfica la Fina, viajó y fue aclamado en Canadá, España, Francia, Suiza, Italia, Gran Bretaña, en escenarios con asistencia de inmigrantes latinos. En países como Perú y Colombia tiene mayor aceptación que en su país Ecuador. En el Perú recibió el título de Embajador de la Paz en 1998. Las colonias de latinos del exterior, pertenecientes a Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Chile, residentes en Europa, entregaron al artista la preciada al mérito cultural latinoamericano. La Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos entregó al artista la Lira de Oro 1995. La biografía del artista ha sido calmada en un libro de con su comprovinciano Juan Carlos Morales Ibarra. se titula Como Voy a Olvidarte, las siete vidas de Segundo Rosero, publicada por la editorial Pegasus. La vida del cantante fue llevada además al cine 2004 bajo el título Como Voy a Olvidarte, bajo la dirección del Bernardo Cañizares y con texto de Juan Carlos Morales y el guion de Cañizares y Morales. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.